Buenas. Muy buenas ¿Qué? chicos y aquí estamos otro día más Y bueno como Muy pueden bien. ver hoy estamos todos de verde ya, que la corneta, todo. Mira, es St. Patrick's Day Uno de los días más importantes de aquí en de Irlanda Bueno el día más importante de aquí Todo el mundo se viste de verde, todo el mundo se pone estos gorros tipo verdesito? de De los ¿Sí? leprechauns y bueno Hoy le vamos a traer todo acerca de este día tan importante, Este vamos a andar sobre toda esta calle de la Cone Street, a ver, también vamos decirle. a pasar todo el Tempel Bar, así que bueno chicos, si quieren saber cómo es este día, quédense con nosotros al final este del video, video, porque vamos a seguir poniendo más cosas que les puedan interesar, así que saludos a nos todos, vemos. y bueno, bye, nos vemos. Bueno gente, ya como mucha gente no sabe, o mucha gente ya sabe también, no somos Imperas Brothers, hacemos videos en Irlanda y también sobre Europa. Y bueno, para la gente que no saben. Vean nuestros últimos videos, se los vamos a dejar en otras discreción sobre el Mover, sobre Praga, y así se, sí, sí, eh, sabrán. Bueno, los videos se los voy a dejar aquí, el de los Mover pinchen aquí, el link que se los voy a dejar aquí arribita, si les, les interesa el video que está ahí. Este, y los otros videos se los voy a dejar durante este video para que chequeen cómo, cómo son los viajes que hemos hecho por Europa. Exactamente. Así que durante este día lo que vamos a mostrarles cómo es la celebración aquí del San Patrick, oh. Irlanda, o sea... No tiene tanto tiempo como en otras ciudades Pero aquí en Europa donde se concentra más gente Y vienen a ver cómo es la festividad aquí de San Patria Así que, Así es un que no, se no se pierdan el video Y no se pierdan cada segundo de nuestro video Así que si te interesa saber más cosas sobre Irlanda Si te interesa conocer más cosas sobre aquí Apóyanos, dale el botón de aquí suscríbete, suscríbete Que no te cuesta nada, suscríbete Y bueno, nos, nos vemos, vemos pronto chicos. Y seguiremos con el recorrido sobre San Patria Bueno gente, aquí seguimos caminando, esperando que todo se vaya llenando, ya la gente está llegando aquí Va a ser a las 11, así que la gente estamos pendientes, estamos pendientes no, no, no sabemos dónde nos vamos a poner, pero bueno Ahorita vamos a empezar a ver cómo es esto, cómo la gente está haciendo, no sé Es que la verdad, o sea, se suponía que íbamos a llegar más tarde, pero decimos llegar temprano por la cantidad de gente, bueno sí. Allá, del otro lado de la calle hay más gente Sí, allá es donde vamos a estar, gente Allá es donde vamos a estar Pero ahorita, bueno, se lo estamos contando eh, a ustedes eh, También vamos a probar la cerveza verde Aquí se hace una bien, cerveza verde Que la tenemos que, que buscar, por cierto, gente La tenemos que buscar, estamos en eso también Porque sí. entonces, no en todos los lugares se puede encontrar esa cerveza Entonces esa cerveza verde la hace como tradición aquí No se fabricó aquí en Irlanda eso Primeramente se fabricó en Estados Unidos Así que, bueno, son muchas cosas que les tenemos que decir Ahorita no está lleno Hay poca gente en la calle, son alrededor de la... 10 de la mañana y ya a partir de las 12 a las 12 del mediodía Empieza. comienza el desfile así que bueno, es vamos parte del día de San patri hay muchas tradiciones aquí que les podríamos mostrar así que así bueno, bueno gente, sigan con nosotros Eh, sinceramente, chicos, me estoy congelando. Eh, casi estamos peleando aquí por nuestro puesto porque ya mucha gente quiere venir acá porque ya ahorita está empezando vale, yo a llamar gente. ¿Qué hora es? ¿Cómo las 8? 11, no, son creo que las 11 y media. 11 y media y bueno, ya como yo le dije, menos mal que llegamos temprano porque... Si sí, no, mire, no conseguimos puestos para grabar Entonces, bueno, ya el desfile, muestra muestro por acá? Eh, se va a empezar al principio de la con el street, de la con el street, Llega hasta la Dame Street, que la Dame Street es la calle que está pasando el Trinity Entonces, bueno, esa es la parada como tal aquí de Dublín Hay personas que no deciden venir Hay paradas tanto en Cork como en Westford y otras ciudades aquí de Irlanda O sea, no os juro, las personas que viven aquí tienen que venir para este lugar pero yo creo como principal punto turístico eh, La parada que de Dublin es la más importante Otra cosa que le queríamos aportar ¿Quién es San Patrio? Bueno, es el patrón de aquí de Irlanda Y San Patrio ni siquiera es irlandés Muchas personas dicen que venía de Escocia, vino de Escocia, y llegó aquí a Irlanda a traer el, el cristianismo acá, porque aquí, como costumbres irlandesas, aquí antes estaban la, los druidas celtas y ellos tenían otras costumbres Y aquí San Patricio llegó para traerles el evangelio a ellos, cambiarles la religión y bueno, todo ese tipo de cosas, y así fue. Y ya bueno, ya después quedó costumbre ya como 17 de marzo San Patricio muere oh, Bueno, la, la fecha de su muerte es la conmemoración de todo el proceso que él hizo Para traer el cristianismo aquí a Irlanda Otra cosa que también le queríamos aportar Dublín no fue la primera ciudad donde se hizo el desfile, la parada La primera ciudad fue en Nueva York en el año 1700 y algo, no me recuerdo bien Otra persona dice que también fue en Boston porque aquí mucho, hubo mucha inmigración de irlandeses hacia Estados Unidos y por eso todas esas costumbres se llevaron allá por lo menos esta, este desfile se realiza en Nueva York, Chicago, parte de Boston, algunas ciudades de España, Málaga y bueno aquí en Dublín y ya, es un, y ya la celebración no depende solamente de aquí de Dublín sino depende de varias ciudades gracias a la inmigración que hubo hace años atrás por muchos irlandeses porque aquí, si ustedes ya no saben, otro punto que le queríamos decir Es que la emigración irlandesa en el siglo XIX eh, Se debió porque aquí vino una hambruna y muchos irlandeses emigraron tanto a América Entonces, por eso es que pasa esto y por eso es que en muchas ciudades, tanto en Estados Unidos Hay muchos irlandeses y muchos descendientes irlandeses Así que, otro punto importante que le queríamos decir Y ya bueno, ya ahorita lo que estamos esperando es que sea la hora Nos estamos congelando, no me traje chaqueta pero no me importa, estamos aquí, no me interesa, esto se lo queremos dejar a ustedes. Y bueno, punto importante, lo vuelvo a repetir. Si quieren saber más contenido sobre Irlanda, si quieren conocer este cómo es la vida aquí, Irlanda, qué cosas quieren ver en Irlanda, suscríbete, no te cuesta nada, solamente tienes que pinchar el botón de ahí abajo. Apóyanos, comparte con tus amigos. este Y bueno, esperamos que más bien disfruten este contenido, ya que... Es un trabajo que estamos haciendo. Y bueno, ya vamos a seguir con todo este proceso del Día de San Patrick. Y bueno, nos veremos pronto. Bye. Ya terminó la parada, entonces ya ahora lo que tenemos planeado, bueno, no, no sé si... Depende cómo esté la situación, porque ahorita ya toda la gente como están viendo, mire, Toda la gente está saliendo, ahorita mucha gente va a los pubs, porque este ya es el momento de ir a tomar, a beber algo este, mira eso ya donde está este, para el que no lo sepa, este es el día principal de aquí de Dublín, porque se llena la ciudad de turistas las tiendas están derrotadas de turistas, los las tiendas de café, todas esas cosas se llenan de turistas Por eso, si un día vienen para acá y quieren venir el día de San Patrick, vengan temprano Y no se les va a complicar muchas las cosas Bueno, ¿por qué la gente se viste de verde? Es una explicación, porque mucha de la gente va a decir, bueno... ¿Y por qué todos están de verde? Bueno, bueno, rapidísimo para que sepan ese dato Aquí cuando se hizo la revolución irlandesa ya en el 1916, si no más me equivoco este, Los nacionalistas, los patriotas irlandeses se vestían de verde como motivo de, de pelea Cuando estaban en esa lucha por la independencia y quedó ese color patriótico Por eso es que el color verde aquí de Irlanda se deriva a eso Y por eso estamos de verde, ¿ves? Ajá, miren, ya como estamos en este punto, mira, aquí está un ejemplo de San Patricio Pero ahorita un San Patricio modernizado God bless you. Happy St. Patrick's Day. Yeah. Uh, God bless Venezuela. Yeah. Amen. Buenas tardes. Buenas tardes. <risa> Adiós. Bueno, para que vean ahí, nuestro San Patricio está dándonos esa bendición también para que Venezuela sea libre. Eso esperamos. Y bueno, otro punto. para los que se estén preguntando, los leprechauns son los duendes. Y bueno, ellos según se vestían de verde, son personitas así de este tamaño y ellos utilizaban tipo el traje verde, la corbatica y estos tipos de gorro. Entonces por eso se dice una tradición aquí que si tú te encontras con un leprechaun le tienes que mirar fijamente y él si, y él te va a mostrar al final de un arco iris porque dicen que hay un arco iris, al final de un arco iris siempre va a haber un pote o un recipiente lleno de oro Entonces si tú le quedas mirando fijamente a ese leprechaun, él te dirá dónde está ese recipiente de oro tradiciones aquí irlandes, así que es muy importante para mí, así que bueno, cosas de aquí Bueno, ¿cuál es el tripeo? Man? ¿Cuál es el tripeo? Yo sé que es para abajo, pero que un tripeo al lado, mano ¡A la casa, mamá! No. <risa> dime, dime y dime. Mira, no sé, lo que sé que hay bastante gente, mamá. ¿Qué es lo que está pasando allá? Wow. nos veremos en Temple Bar, ¡Qué locura, no, nos no vemos en Temple Bar, pasamos. Ya estamos en la calle de Temple Bar, esto está repleto de gente, la gente está tomando, la gente está yendo a los pubs, la gente está yendo a todos sitios para beber, porque eso es lo normal de san Patrick's Day. Pero ahora lo que queremos ir es llegar a, a un bar que esté allá cerca y probar la cerveza verde, que es un icono también de acá. Este, realmente no sé dónde está el bendito bar, pero ando en esto, así que bueno. Ya ahorita lo que le vamos a mostrar, cómo están las calles, cómo está esto repleto, todo el mundo tiene el sombrero de duende, todo el mundo está gritando, todo el mundo está como loco haciendo lo que le da la gana, pero bueno, nosotros estamos acá porque queremos mostrarle todo esto hacia ustedes, así que bueno, sigamos con esto y bueno, ya más adelante les mostraremos más. cómo está Temple Bar en San Patrick's Day, una locura. Te pierden en el mar verde que hay acá. Bueno, por suerte estamos viendo, no sé, aquí creo que deben vender la cerveza verde, así que bueno, vamos a probar a ver si la encontramos. vamos ¿no? a <risa> entrar? Háblatela. vamos a entrar? ¿Tú qué? vamos a entrar? Quedó ¿Qué lo que? Bueno, como que llegamos tarde porque ya hay una cola demasiado larga, así que. Bueno, gente, seguiremos, seguiremos Estamos buscando otro bar, seguiremos. La relájate, la relájate, seguiremos, gente. Bueno, chicos, aquí ya como ya me pueden ver, este, ya pasamos Temple Bar, pasamos toda esa zona que estaba full congestionada de personas. Y bueno, ya después de haberle preguntado a tres, dos personas, a tres personas que me consiguen en la calle, di con un lugar que sí la venden, pero pregunté por Green Beer, o sea, cerveza verde y sí la tienen. O sea, es una mezcla de cerveza normal con algo de boca y de este color, así que o se buena, le invito a probarla si alguna vez vienen para acá y bueno, a disfrutarla que más me queda porque ya fue mucho recorrido para terminar. Salud, cheers. Uh. Coño. Coño la bolsa. <risa> Daniel habla. Y algo en la cámara. Porque tengo que hablar. Bajo. Bueno gente, ya estamos aquí esperando. Ya va a empezar dentro de 10 minutos, 15 minutos, así que. Ya vaya. Muy, muy emocionante. emocionante, pues, muy emocionante. Me puse la capucha porque se frío. Para que el carajito pase ahí que te, te quede poner. Ahí está. Claro.